Eh, conociste a César Manrique eh, y trabajaste con él hasta el punto de que llegaste a ser nombrado patrono de su fundación. Precisamente por ese conocimiento, eh, ¿hasta qué punto dirías que se ha ido separando o se sigue pareciendo por el contrario el icono del que disfrutamos ahora con respecto al hombre y al artista con el que tú compartiste tanto? Yo creo que no hay mucha diferencia eh, y quizás ninguna, entre el Manrique que estando en vida eh, creó, desarrolló artísticamente un montón de cosas, un montón de obra espacial, o eh, intervino socialmente con, con la vehemencia que le caracterizaba, con el recuerdo que hoy mantenemos de él. Eh, al menos yo no aprecio ninguna diferencia, quizás entre la, los segmentos más, pobres, más, más jóvenes de la de la población, quienes no lo conocieron o tienen un recuerdo de su etapa más infantil, o lo recuerdan solo por documentales o por imágenes y tal, esa imagen se distorsiona. Yo la percepción que tengo es que hay una absoluta, casi una absoluta correspondencia entre el Manrique Vivo y el recuerdo que hoy tenemos de él, tanto para quienes valoramos su mensaje ¿Cuánto para quienes lo, lo despreciaron en vida o lo atacaron en vida o lo mortificaron en vida y hoy siguen despreciándolo y mortificándolo, etcétera? Yo Tal creo vez que, porque se sienten también perseguidos. Ese tipo de personas. <risa> <risa> perseguidos por su recuerdo, ¿será? Exactamente, eso, ¿no? a su, a eso o por a la vigencia de su memoria. Por así. la vigencia de su memoria. Eh, César, yo creo que no, no discutiremos eso. Una de sus características principales es que fue moderno atrevidamente moderno, rabiosamente moderno. Eh, ¿Su modernidad a día de hoy dónde estaría? ¿Del lado de las nuevas tecnologías? ¿En el lado de las nuevas maneras de afrontar la política? ¿Cuáles podrían ser las claves de la modernidad de César hoy? Estaría en vanguardia, eh, sin duda. Lo estuvo... siempre estuvo en vanguardia. Eh, cuando era, de lo que sabemos de su biografía, cuando era un muchacho joven que se marchó a estudiar, eh, primero aparejadores luego bellas artes cuando estuvo recién en madrid o en parís o en nueva york siempre estuvo a la, a la última eh, yo creo que hoy manrique estaría con las nuevas tecnologías eh, eh, a la vanguardia de, de, del, del movimiento ecologista o de las nuevas filosofías en relación quizás con el cambio climático o lo que está ocurriendo con el mundo con la humanidad con el planeta también a la, a la escala insular en la isla eh, y, y estoy convencido de que conservando aquel binomio tan que tan maravillosamente él, él mantenía entre la, la vanguardia eh, y la modernidad eh, con el enraizamiento en lo mejor de las tradiciones eh, locales o, o de, lo mejor de la tradición cultural, siempre haciendo una lectura moderna de esa misma tradición o contemporánea de esa misma tradición cultural, convencidísimo de que estaría en vanguardia.